Hablando un poco de grandes ligas y antes de tocar el tema de la Serie Mundial, cabe destacar que los antesalistas Manny Machado y José Ramírez, ambos dominicanos, pues ellos son los únicos natido, nacidos en esta tierra, o prácticamente pues dominicanos, entre los finalistas a los guantes de oro, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana. Manny Machado de la Liga Nacional, pertenecer al equipo de los padres de San Diego y del otro lado pues José Ramírez al equipo de los indios de Cleveland el ministro de la defensa Manny, que a propósito ha sido guante de oro en dos ocasiones, en el 2013 también lo ganó en el 2015 con el equipo de los Orioles de Baltimore y terminó la temporada 2021 con 13 errores y un porcentaje de fildeo de 965 en la liga americana entonces Ramírez fue anunciado como finalista, Ramírez que nunca ha ganado el premio de guante de oro y terminó la temporada con una, un porcentaje de fildeo de 9.55 y cometió solamente 15 errores en el tiempo que vio acción el atensalista dominicano. Suerte para ellos, en este caso más todavía para José Ramírez que nunca ha ganado uno y también para el ministro de la defensa Manny Machado que busca su tercero. Su tercero en su carrera, 2013, 2015 y ahora pues posiblemente en el año 2021. Por algo le llaman, por algo le llaman el, el ministro, ¿verdad? El ministro de la Defensa. Bueno, precisamente hablando de los padres de San Diego, ellos han contratado a Bob Melvin. Bob Melvin quien... Será entonces, Bob que pertenecía a los atléticos, o estaba con el equipo de los atléticos de Oakland, será el nuevo piloto, dijo el jueves, una persona enterada de la negociación. Este es un señor de 60 años que recibirá un contrato por tres campañas, señaló la prensa a condición del anonimato, pues la contratación aún no se ha anunciado oficialmente, pero lo más probable es que este caballero pues vaya al equipo de los padres de San Diego. Hoy continúa la Serie Mundial. Que se, se encuentra empate a una victoria por bando los astros de houston enfrentándose al equipo de los bravos de atlanta ahora todo se traslada a la ciudad de atlanta incluso ese partido de hoy de hoy en la noche será el número 3 los bravos buscando verdad una corona desde hace muchísimo tiempo los bravos de atlanta cuándo fue la última vez que atlanta ganó en el 95 estamos hablando ya eso yo ni siquiera había nacido en ese tiempo si fue ahí Vamos a confirmar eso. Pero los Astros que recientemente fueron campeones en el 2017, ellos buscan otra corona en tan rápido tiempo. Este es un equipo que se ha convertido en uno de los más competitivos desde que pasaron a la Liga Americana, porque cuando estaban del otro lado era algo completamente diferente el asunto de los Astros de Houston. Pero por ese equipo pudiéramos decir que... Nuestro corazón se inclina un poquito por el asunto de nuestro jugador José Siri que está ahí y del otro lado por el conjunto de Atlanta que tiene muchísimo tiempo que no logra un campeonato.